Hola gente, les cuento, eh, nuevamente hemos vuelto a la aplicación Randonáutica. El día de hoy elegimos eh, la intención de eh, buscar una un portal nuevamente, ¿cierto? Una hola, hola. A una... Eh, dimensión con mejor vibración que esta. Un portal a una dimensión con mejor vibración que esta. Y nos marcó eh, al lado del CFAM. Así que vamos para allá con los Expediciones. Espérate, ahora sí. Con de Expediciones. Eso. Y. Su servidor. Su servidor. Ah, ¿cómo se hace esta cuestión? Ahí sí. Calitas cervellas. <risa> buena, buena. está con el juguete. Ah. No. Y vamos camino a nuestro destino. Si ven o escuchan algo raro, pónganlo en los comentarios. Podríamos haber pensado mejor en hacer un viral, ¿cierto? Un viral, Quiero. <risa> ¿Un, no un, ¿Un viral? De un chiste. Un un chiste, tendría que ser súper corto. ¿Los virales son cortos? Por lo general. Es más fácil de ver, porque la gente la persona mucho tiempo, de la gente la persona que mucho tiempo, porque la persona hace mucho tiempo. O para que siguen llegando. son? ¿Tá, tá, Primero más de dos minutos o algo. Primer, primero rando, rando exploradores atropellados ah. <ríe> <ríe> Bueno, nos va a ir súper bien el día de hoy Vamos a encontrar un portal que nos lleva una dimensión súper amable, ¿cierto? Una vez que pisamos ese lugar y volvamos Vamos a estar en un lugar mucho mejor que este Que este es el famoso ¿Por no Chile del Rechazo Pon la calle de ¿Este? nos conejeando, dices tú nosotros, ¿sí ¡Ah, mira, espérate! ¿sí? Te meto un poquito y le voy a poner a usar para el zófano, ¿sí? Hola, hola. Ya. Está. Ojalá que salgamos de la dimensión del rechazo. Bueno, salgamos de la... salir de la dimensión del rechazo. <risa> <risa> que meterse al lado. es ultra simple hay que pasarlo hay que pasar. exacto esta voy a inventar un gorro de queda así el puro ojo así apuntando a la altura de tu frente y grabando si? grabar Sí. Sería no, no, no, luz, que te quede aquí adelante, Igual tengo un aditamento que se puede poner así Igual el otro día le vamos a poner Otro un... Otro aquí en la mochila, bueno, aquí Ah, es el, ¿Y es el de Tal Y yo no tengo esta habitación de estabilizador la pita Entonces no te da a copiar El... la mochila es... ¿Porque es la correa? Claro Si me ¿no? Queremos hacer un par de temas creativas. Seguimos en nuestro camino hasta el punto randonáutico. Aquí vamos a pasar por un punto emblemático randonáutico, que es que está ahí al frente. un personaje randonáutico aquí? <risa> Oye justo estoy grabando un, un video de randonautica, mira ¿Ah? Estoy grabando justo un video de randonautica que me lo pillé <risa> Eso sí que fue un random point. ¡Sigamos! Vamos a <risa> en encuentro en inglés sé No lo sé, Rick. A ver. Zangole, guíanos. Igual está lindo el día, ¿eh? El cielo está bacán así. Sí. a contar un poco del pueblo? Bueno, buenas. Bueno, Estamos pasando justo ahora por la botillería, o el sea, lugar icónico sí. del pueblo Aquí en la esquina, antes estaba la famosa Quinta de Recreo Doña de Barista Donde cuentan que se servían los mejores vinos de la zona ¡Ah, mentira! De, viña, de viñas, antes ¿Sí? sí Había esta, de viñas chicas, ¿sí? Chica. ¿Qué tal? ¿De verdad te voy a poner ahí? ¿Cuenta la historia talía, vos? No No, nah, no, no cuento que se llama eh... Voy a grabar de lejos esta no, cuestión no. para que se vea la estructura Bueno Como la estructura Ya, y seguimos Anda con toda la cuestión Y solamente nos permite grabar centrado No podemos grabar para arriba, mira oh, ¡Qué difícil. A menos que le ponga el teléfono Ahí la puedo modificar para que quede de la otra forma No sé por qué le pasó a esa Configuración, no? Bueno sigue nuestro viaje, ahora estamos pasando acá, vamos caminando por la misma calle todo el rato que esta calle se llama Esta es avenida Quilvo Avenida Quilvo y después la forma de Y Carbonilla es... Claro, pero esto desde la plaza Bayón Claro Desde la esquina de Y este, forma en este es el colegio es el, el, sembrador? el Sembrador El Sembrador Es un colegio para niños con capacidades diferentes Eh, ahí están los pollos asados en la esquina. Los donde los hacen pollos. Los mejores pollos asados de acá en la zona. Eh, aquí estamos llegando a otra esquina. esquina. Esta se llama la calle este Avenida Ecuador. Avenida Ecuador. Eso. Esta Avenida Ecuador. Ahí se... Mira, ahí está la bicicleta que tiene un gallo en bicicleta arriba. Está muy bueno eso. No se ve si. Y para allá podemos irnos conejeando. Nos podemos ir derecho. derecho. Y volvió un el pueblo. Ya me parece, me parece. Te venía acá, ahora venía aquí. No voy a enfocar. Va. la ir hablando todo el rato, wea? Claro. Que trata de meterle cuchara, güey. Vos no, no. puro cazando Pokémon, ¿Te po. <risa> Lo que te decía de la hueá de los vinos, de que te agaste de renombrar en el pueblo de Viña, es que, ¿cuánto se llama... Una vez de cueva. Eh, a ver, aquí hay una eh, Sí, que en que Una vez de cueva, toqué con. Llegué a la casa, por, por, haciendo el censo, llegué a la casa de un. De un caballero que vi que era alcalde antes antiguamente en Romeral. La pulenta. Sí, antes se llamaba Juan Hugo Ojea. Antes los contardos y de todo lo. Ah, claro, este fue para el tiempo del, del golpe y todo o esa hueá o sea, eso fue. Era parece el viejo. Ya. Y al la que el weón tenía una. Un, se hizo un museo en su casa. seguir de historia de Romeral y de que había juntado un mismo hueá así. Me mostró una carta donde había mandado como para hacer un proyecto, me acuerdo, una vez así para hacer un museo oficial de la tienda de toda la wea y no lo cumplieron mucho. Ya. <ríe> la es que ahí el buen se y se lo hizo solo en la casa. el buen es porque tiene tremenda casa y toda la weón. Casa zona antigua. Eh, hay. ¿Cuánto que se llama? Eh, bodegas de viña antigua y bueno. Tiene las cubas gigantes ahí en, en la casa. Y antes que ahí entramos, me mostró el recorrido por la gua que es lo que tiene. Tenía un hoyo la gua, no me acuerdo, estaba lleno de mierda de pájaro. Porque son de estas adobe, todas viejas así con teja, todas esa guaya, y adentro está el.. el está guardado el, el museo. Y ahí están las fotos. Y etiquetas también, por pues, de los vinos y de las viñas que habían aquí en Rodar antiguamente, que el mismo juntó. Gente... Y ahí contaba que después las viñas las compraron otros buenos, buenos, más grandes, Y se perdieron todas las viñas, pero antes había muchas, muchas viñas. No había... Oye, a todo esto raro. Esta weá pues, dice que en el manual hay que ir buscando si, si vemos alguna weá sobrenatural, pues weón. Eh. Ah, esto está difícil, porque un robot, pero que. caminando más piola, vamos quedando muy rápido en volar. A ver si encontramos alguna cosita. Ah, una bueno, vez vi una agua súper loca, un poquito más allá, pero no, según el punto nos pensamos hacer por ahí. ¿Te acordáis del juego de Warcraft? Sí, sí, sí de los bonitos de los elfos que cosechaban los árboles? ¿Sí? Esas propiedades como de luz que daban vueltas así en la Sí, sí. Donde sí. vi una hueá así en unos eucaliptos gigantes que habían antes allí, poquito más. Allá. Pero eran amarillos. Y estaban todos en el eucalipto para arriba, así que no eran nada focos. ¿sí? No eran, no eran polletas, sino unas luces. Locas. Locas. No, vale. Ahora está haciendo la toma caminando de aquí para allá. Y Paolo va a Pokémon Tengo hacer kilómetros por loco Viendo Pokémones Y yo estoy con mi mente totalmente puesta En que vamos a llegar a un portal dimensional Vamos a ver la dirección Voy a ver la dirección exacta En la otra calle a la mitad Pero ¿eh? Sí, en la próxima calle A la mitad mira. Viaje un perrito, un perrito ahí, un perrito, otro perrito. Será Mira Aquí estamos llegando a la Vía Alegre, al supermercado. Eh, supermercado. <risa> paradero <risa> y vamos llegando al punto Cierto. que sería al final como la mitad de la cuadra Perro malo, ahí está, estamos, están los gatitos. mira justo el punto de rana óptica. Dos gatos blancos con cabeza negra y cola negra. Uy, ¿se les podría hacer cariño? ¿Eh? ¿Sí? Uy, uh, la gata. Hmm. Uy, qué linda la gatita. Va a tener como 10.000 gatos. Hay otro gatito. Gata una gata una catafundía blanca con negro, cabecita blanca con negro, un gatito cabecito blanco con negro, y ese que este es nuestro punto ahí hay otro, ahí hay otro, son cuatro son cinco con el grande que están Cinco gatitos con cabeza igual todo lo que es, ¿no? <risa> Cinco gatos con la cabeza blanca con la cabeza negra. A ver, la, la probabilidad de pillarte justo en el lugar con. <risa> cinco gatos blancos con <risa> la cabeza negra. <risa> y la gata embarazada que, embaraza, que van a tener como cuatro más Una con la cabeza boca. negra. <risa> la wea loca, ese era eran nuestro punto rondador. <risa> ahí fue. Sí será, sí. Será. sí, sí. Por ahí, sí, <risa> <risa> la wea. <risa> Uy, la wea graciosa, weón. <risa> un punto de peluche, un punto super tierno Un punto super tierno bebé. A ver, te voy a revisar ¿Está sí. que otro de camino para la casa? Si, que si, si, si es que aparece aparezca todo el camino Mira, ¿Sí, no? Se ¿Sí, volvió por acá, ahí está el puto sí. <ríe> ¿dónde donde está el localito pero? ¿Qué personaje aquí Alguien muy cuidado por los gatos <ríe> ah, Si, <sí>, así como... <ríe> ya. Mira, voy a generar uno más, ok? Uno más, vamos por uno más. Vamos a ponerle. Vamos a achicar el radio. Al mínimo. Un kilómetro. Y. Uno. Piensa en un punto mejor que este. Otra dimensión mejor que este, ¿cierto? Vamos. Piensa, piensa, piensa, piensa. Un portal, un portal. Ya, eh. Planta oh. frío ¿Y a dónde estamos nosotros? Que vaya a ver eso, ¿no? Espera. A ver. Ponle indicaciones para ir. ¿Más bien? Claro que bajar. Ya, más derecho. Pero va a limpiar el lento, está medio sucio, ¿eh? ¿no? No lo sé, no lo sé, Buena, Buenas, buenas. Ah, oh, esperaba el marco a nuestro punto randonáutica tal vez. <risa> esta toma está buena, esta toma está buena. Ponte así mirando al horizonte. <risa> Me da tomas que es esta hueá, tío. Este, no, no, no. <risa> <risa> <risa> <risa> Eh, te creo que Cuidado con el perrito. Cuidado con el perro ese. <risa> ¡El cara loco! No te creo. Mira, justo estoy grabando un, un video de randonáutica, ¿no? ¿Ah? Estoy grabando un video de randonáutica. ¿Cómo está ahí? ¿Bien? ¿Qué, qué, qué? ¿Te trajo para el pico así? Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? no se nota. No, weón, es que.. Eh, a ver, ¿cómo te explico? Tenía una weá de. como un. una que me cubría la esta, entonces mm. me movió todo el. el. el el. Y tiene que sacarme así que quiero salir un poquito azuelo, pues. Conchita, ¿y qué son los lentes, los lentes de contacto? Sí, ¿Te hicieron cagar. No, amigo, si tengo como 20 pares, si pongo siempre, no sé por qué pasó eso ahora. O a sea, ver si un, un... una arenita, alguna agua entre medio no, que te con no, la zorra. Tenía el lente, man. lo que pasa es que no, no me queda muy poca agua entonces no nos muy poco, entonces eso puede hacer también el. Este... Pero de las soluciones. ¿no? Te lo pusiste en seco a muerte. Seco, <risa> <risa> <voy, me> Coche, <risa> <risa> <risa> Puta la wea. Eh, puta, ¿y qué te dijeron ahí? No me copiaron, ¿no? Sí. Ah, bueno, andás con solo. Si, sí, pues, si quiero a darme una lavada de ojo. Puta, yo estaba, estaba jugando a Randa náutica ¿Eh? Es un programa culeado que te tira a punto de al azar en el mapa. Dependiendo de tus intenciones. Y estamos buscando un portal a otra dimensión mejor que esta. Hicimos esa weá la vez anterior y llegamos a una casa que tenía cinco gatos con la cabeza blanca con negro. Oh, man, sí, man. Y ahora estamos jugando otro más y estamos llegando. Nos mandó una dirección. Vamos, pero son dimensiones eh, mejores. Y su, y su juego <risa> No sé. Es la modernidad, pero? La modernidad, weón. Esta weá ya es 2.0. 2.0 es la weá así, la <risa> me mezcla de toda la weá. Vamos a, a jugar. jugar. No, que si te quieres sacar esa hueá del ojo, que haré sí, malo luego ¿Que yo? Ah, sí, pues Ah, ¿tú ¿me tienes que jugar esa hueá? Claro, esa hueá está con locos palollos si lo saco lo voy a perder Una vez me lo echan a la boca ¿En serio? Pero después uno lo echa con unas gotitas que son desinfectantes Pero no, igual valen tres lucas Ah, valen tres lucas, por tal lado Pero igual, si tenés el varios En que, que llegue weón Ay, pues el te no te, te, te voy a, a morir por tener los café, el, weón Te como 25 madres <risa> se como un mes llegar Cuidado, hay una mierda ahí un Pero si es lo que te va a morir el barco escúchame Y me salieron, con todos los padres me salieron como 20... A ver... Casi 40 ¿Caleta igual? ¿Estás está segura de no, para No, pero si que pares con cual. ¿Y qué? ¿Uno por día? No, tengo. ¿No se pueden reutilizar? No, si sí tengo de todos los colores. sí pues tengo hasta esos fantasmas, esos que tienen el cule del ojo blanco. Ah, A <risa> la, vuelta De todos los colores. Me compré peruca. Compré caleta, güey. Cuando uno no haya que hacer, pues. Para también, si ¿Es yo que trabajo el eso a en cualquier momento salte la lieve de casa, ¿eh? En momento? qué momento. blanco no te ¿Qué se te dará loco. Vengo para mí. Un día me dice, "No el iris ah. oh. Me o sea que perece ya esto, mamá. ¿Qué Sí, bueno. El parpadear no duele, pero no altera el logismo. No parpadeo, entonces sí. Mirando <risa> <Ya, risa> es que el loco abierto todo el camino. Con el ojo, con el loco terrible seco, cohenchilos. Oye, ¿te puedo grabar el ojo? No pasa nada. O va sea, no por ponerse estupideces. ¿Te eh? puedo grabar el ojo así? Con la cámara, de donde llegué, que van a enfocar tan cerca. Al ojo nomás, eh. Al ojo. Ya, mira, que los tengo, tengo rojísimos. Mira, que foda. Sí. Ay, ah, perfecta la toma del ojo, güey. Va <risa> a estar en un video súper largo porque nosotros grabamos toda la caminata siempre cuando hacemos el juego. Sí, hoy tengo una cachada de lenta, así que voy a hacer mis cachadas. ¿no? <risa> <risa> ¿Sí? Oye, la wea. Sí, bueno, nos pillamos a gatos, bro, cacho, bro. nos pillamos cinco gatos con cabeza negra y blanco y más encima te pillamos a ti. Cinco gatos, al maricón faltaba <ríe> No, <ríe> soy ser místico, weón. Claramente, weón. ¿Viste? Pero no es no es conocido. La, la, los, gatos, no, los gatos son mujeres, los perros son hombres. No, preocupate cinco. Cuando, preocupate cuando, preocupate Cinco eh, oh, es Ovará. Eh, es la eh, luz que Ella es cinco. ¿Echá a la Lucrecia Borja? ¿no? no A la hija del Papa Alejandro VI La que envenenó como, como cinco maridos de Dios ¿En serio? Una ver, Pachitos, cuídense Oye, un gustazo va, el Pronto pío, no, lo bien, lo bien. No. Pásalo bien Espérate, espérate Espérate, espérate Déjame ver para que la ve Hay muchos perros ahí. muchos perros ¿Ah? No hay muchos perros ah, todo, No hay muchos Ah, bueno, si es un poco la vida, perro, Bueno, había un perro blanquito ahí también, con la casa negra. No. Era blanco, no. Y... ¿Qué más les cuento? Bueno, ojalá hayan visto algo, escuchado algo. Nuestro eh, amigo que nos acompañó en ese momento, ¿cierto? El famoso... Eh, Marcos Mística. Marcos, mística. Eh, siguió su camino ya fue muy loco pillárselo creo que no lo había hace muchos años sí. el eh... tal loco estar ¿vale? como el que los podó así está en la media rama no se alcanza a ver si... la próxima vamos a traer la... Le voy poner el teléfono para poder tener más movilidad, ¿cierto? Un rato. Sí, querido. Sí, vamos a cambiar el enfoque. Bueno, gente, vamos con más escándalo ahora Le pusimos el teléfono a la web. Eh... Y vamos camino a... Igual va a tener que sacarle el teléfono porque <risa> no puedo ver dónde es el punto con el teléfono. Sí. <risa> Sigamos. Vamos para el otro lado, date la vuelta así. Sí, vamos ah, ¿Ah? dónde está el punto? ¿Dónde estamos nosotros? Aquí hermano. Mira. Nos marca para el otro lado, ¿no? Qué wea. No, está raro el GPS, weón. ¿no? A ver, espera, vamos al punto. El punto dice que está. A ver, muéstrame el punto el punto es esa agua naranja cierto? Sí. Se por kilvo planta fría de planta fría aquí pues guay planta fría romeral esta es pues agua es la única empresa que está por aquí ah. espérate este Ya Nos habíamos pasado Pero ahora sí que vamos camino al punto Nos desconcentramos un poco en antes Veníamos muy echando la talla sí. Nos vamos por aquí Con unos porotos podridos ahí en el suelo ¿Quién va ganando náutica, weón? <risa> Siempre que es la mejor ¿Viste que algunas personas les pasan weón locas? <risa> Deberías tener una guija así, cuando lleguemos a lugares que tenga energía piante. Ah. Ah, pero ando con... Ando con esta guay del costube, vamos escuchando espíritus O viendo, elige, ver escuchar espíritus Supongo que es más fácil verlos con todo el ruido ambiente que hay A ver, espérame Ahí perdón Espérame que me perdí derecho y de ahí a mano derecha al toque ¿por allá? ¿por acá? <risa> ¿y ahí voy a poner el otro? es que es para escuchar ¿Eh? Así que para el fantasma. En la teoría es aquí a la primera, a la derecha. La ¿eh? Vamos bueno, con costura ahí, con fantasmillo. Y acá sería nuestro random point, que creo que en la casa de la Nadia no, no, no, pero... Ay, un perro gordito ah, Vamos por aquí ¿Vamos a revisar aquí la educación No No, no es ahí. No hay ahí, bueno. Mire. Ah, entonces es adentro de los terrenos. Sí, es adentro de los terrenos por el lado, el lado de allá. No, por este. Es en el punto rojo, ¿cierto? Sí. Ya, es pues, como que estuviera ahí la hueá. Los... ¿Estás anda de la navidad? No sé, sé que una de estas de allí. No me acuerdo cuál es. Ya la abro, la navidad? Ocean. <tose> ya no la lo ya que Nadie a Porque estaba fuera de su casa un a preguntar si se asultió algo alguna cosa random Va, de vuelta, Ya, este fue el segundo punto randonáutica No se pudo llegar por limitaciones de, de terreno de espacio. Pero veamos eh, los juegos Nada se mueve solo ¿no? Nada que se mueva solo no se escucha ninguna wea rara A ver... Tranquilo, vamos a ver esto todo se va a parar, Meli Todo bien, Sí. Si ¿Sí? Vuelta loco porque el otro no se mueve Yo creo, que, yo creo que, el niño se subió antes de entrarse, ¿cierto? ¿Eso es lo que se me ocurre? Vamos El primer punto fue más chacal Ah, <coughs> de vuelta a la casita Ahí sí. Abuela. En oh. el ghost uh, el que está leyendo. Sí, que, abuela. Te veo. Hola, hola. Hola, hola. hola, hola. ¿Cómo estás tío? Hola, hola. Oiga, felicitaciones. No te vayas. <risas> felicitaciones. Ahí sí, yo sí, lo, sí, lo sí, tuve sí, que mirar de sí. lejos, ¿no? Porque andaba sí. más apurado que la crema, pero. Ahí cuando tengo un tiempito voy a escribirle ahí para comprarle, para a comprar su disco. Ya. Sí. La Abrocito, te te bien. lo la loli. Del más bien? te veo y después qué vas a No te vayas. ¿Hay alguien aquí con nosotros que no haya seguido el viaje de randonáutica? No Impresiones y espíritus pasajeros, ¿no? Puede ser que estar viendo el tío Lalo, viste que ahí se murió alguien hace poco Puede ser, ¿Familiar de ella? hacer con randonautica y costuve voy a ver ultra tecnológico a dos pistolas demonio mm. te escucho en serio que lindo Mantener Mantener Así ah, la vez que más seguido me hablo en todas las veces que prendió el poderado Gracias. ah Con gusto Este es un punto rígido. que este sí es Está ahí hasta la huerta. Ah así es ahí no son cosas estacionales que se están ahí en los lugares sí. prensa prensa Miren, digo prensa. Oh, vamos llegando a la casita, ya, vamos cerca del centro. Cuando estuve prendido aquí. No haga. Habría que irle escribiendo en un cuadernito algo. Vamos llegando ya al final de toda esta cuestión. Después de caleta rato.. Eh caminando Igual bueno, ahí. Sí Te bueno Me gustó Por alguno de los juegos que a me gusta Por lejos Por lejos uno de los juegos que a me gusta es jugar randonáutica Andar caminando por ahí buscando portales dimensionales Lejos es la agua más divertida que puedo hacer Junto con hacer malabares y aprender magia y eso bueno gente hemos llegado a nuestra casita fuego ¿qué es eso? aquí se prendió todo ¿te acordáis? Sí. aquí de verdad que hubo fuego y estuve aquí en el incendio febrígido ya vamos a comprar una pilsa y nos vamos a tomar algo antes bueno gente ha sido un gusto compartir con ustedes nos vemos en nuestro próximo viaje de Randonautica no, I had fun.